Y justo como se lo anunciamos antes de la pausa, nosotros íbamos a estar conversando con una mujer que ha dedicado su vida al arte, a crear, a estar sobre las tablas y también a luchar por el espacio de otros artistas. Ella está cumpliendo justamente sus bodas de oro sobre el escenario. Estamos hablando de Zenobia Azogue, quien, para gusto de nosotros, nos acompaña hoy en Latidos. ¿Cómo estás? Bienvenida a Latidos, un gusto saludarla acá. Muchas gracias por, uh, por recibirme. Y poder conversar con ustedes. Así es, Zenobia está cumpliendo 50 años de trabajo artístico, pero antes de toda una vida, porque 50 años es mucho más que una vida dedicada al arte, sí. tiene que haber descubierto esa pasión por la creación. ¿Cómo llega el arte, el teatro a la vida de Zenobia? Pues eh, desde niña me gustaba recitar. ya Entonces yo recitaba poesías, qué sé yo, en, en pequeña, Después cuando estuve en básico, también seguía con eso, ¿no? Hasta que mi papá, eh, como lo, veían que yo restaba y les gustaba a la gente, entonces eh, me dijeron que, me, que le dijeron a mi papá que me inscriba a la Academia Mancésped. De esa manera estudié interpretación poética, que no es la declamación, sino es interpretar la poesía y también el teatro. Entonces de esa manera estaban las dos cosas que podía yo estudiar. No, así que de esa manera incursioné en lo que es el teatro, pero también la poesía, o sea, la interpretación de la poesía, las dos cosas siempre me han gustado. Empezó usted muy jovencita sí. a desandar los caminos del arte, ¿se no había? ¿era sí. muy difícil para una mujer en ese tiempo decir, yo quiero ser artista? Pues eh, no, no, no me ha sido difícil porque resulta que yo, como era chica, era una niña, tenía ocho años, nueve años, cuando yo recitaba, iba a la, y había un programa para niños que quieran cantar, recitar, en fin, ¿no? Y yo iba pues a esos programas a, a recitar, y, se, y uno se ganaba en la mañana, cuando era domingo, una entrada para matinal, ¿no? Entonces de esa manera fui en, entrando en ese, en ese ritmo de, con la poesía primero de la recitación, y después de eso, ya empezaron a hasta a requerirme, ¿no? Por medio de la misma radio, llamarme para que yo vaya e interprete una poesía, qué sé yo. Y mientras tanto, después ya entré a la academia, y, porque esto fue antes de entrar a la academia, y entonces ya empecé con la, el estudio diferente y con la cuestión de la formación ya, del teatro. Pero yo era pues adolescente, tenía 12 años. Una niña prácticamente. Sí, entonces, y así, y así me hice conocer en Cochabamba. Poco a poco me hice conocer, después ya cuando di mi recital de grado, entonces ya, ya yo ingresé con una nota excelente de la Academia Mancésped. Y fue así, digamos, ya después fue desarrollándose, las cosas fueron viniendo y ya después incursioné ya en teatro, donde la primera obra que hice fue Fedra. Una obra fuerte además, fuerte, para una mujer fuerte. joven. Sí, fuerte. Además tenía que yo que hacer de la nodriza de Fedra. Bien joven, yo tenía que estudiar... Es decir, de cómo camina una señora de edad. Tenía que caracterizar bien mi personaje y yo te, eh, me ha costado, me ha costado porque, a ver, acostumbrarse a una persona de 70 años que camine así en esas épocas, dentro de la obra era bien difícil para mí, pero lo logré. Y era en el festival de teatro departamental de teatro que había en Cochabamba, Julio travesía un festival que sin lugar a dudas marcó también sí. la historia del teatro en Bolivia. Sí. Pero si hablamos de sus personajes, ¿cuál ha sido el personaje más querido de Zenobia en 50 años de trabajo sobre las tablas? Son varios. <risa> Los personajes, Mariana Pineda, de Federico García Lorca. Ese personaje, me, es decir, me metí demasiado en el personaje, que inclusive me afectó la situación de Mariana Pineda, que después tenía que morir en el cadalso. Y yo todas las noches que llegaba a mi casa tenía un miedo porque estaba tan metida en el personaje y tenía miedo, ya, ya estaba pensando en que el cadalso, el que iba a llegar ya a la hora del cadalso. Y me, me afect... es decir, me metí demasiado en el personaje, y me costó salir de, de la situación porque me daba miedo estar. Y mantiene me... hoy algo de esa heroína insurrecta de Lorca todavía. <ríe> Pues en la lucha por los artistas, por apoyar al arte, por depender la que existan políticas culturales, ¿no? Porque las políticas culturales eh, son importantes en un país para los artistas y carecemos de ese apoyo, por ejemplo, ¿no? No, no, ¿no? Todavía no está muy desarrollado. Y a mí, como presidenta de la Asociación Boliviana Pro Arte, que es una institución de voluntariado por la cultura, me hice como un, un compromiso personal de luchar para que los artistas tengan siquiera el beneficio de, de, los, de los impuestos Porque generalmente en el teatro municipal cuando uno actúa paga el 10% y el 18% la renta Entonces, ¿con qué se queda Nada Eso fue la razón para que me involucré en esto, pero así, tres años Hasta que lo logro Hasta que lo logré pero tenía que convencer a la Comisión Económica del Parlamento, a la Comisión de Senado, a la Comisión de Senadores, y, y todos me decían, eso es un mal ejemplo, un mal ejemplo, porque todos van a querer que se les libere de impuestos. Ah, yo les dije, pues, ¿y por qué no les, les, les cobran impuestos a los de que venden en la Uyustus, que no pagan impuestos? ¿Y por qué los artistas que les cuesta...? En, el arte aquí cuesta mucho a trabajar, poder conseguir auspicios, no es fácil. Y después pagar más impuestos que, que lo que se gana, le dije. ¿no? Fue, fue esa lucha, ¿no? Esa lucha bastante complicada. Pero tuve también una persona que me guió mucho en esta situación porque yo no sabía cómo tenía que entrar a hablar con quién en el parlamento, cómo tenía que hacerlo. ¿no? Y Erika Brofman, no sé si la conocen. No personalmente, pero sí, sí tenemos referencia. Ella hizo, hizo, hizo teatro conmigo, ha hecho teatro. Entonces yo la fui a buscar como estaba de senadora para que me ayude un poco. Entonces ella me dijo, mira, yo en el Senado no se hacen leyes, pero te voy a presentar una persona que es dinámica y te va a ayudar y te va a guiar. Y, y de esa manera me, me, me presentó a esta persona que es la que amaba el cruz, que me ayudó muchísimo. Ella es la que me dice, tú ahora anda habla aquí, andabla allá y así. Hasta convencer a la gente, a los de la Comisión Económica del Gobierno también, he tenido reuniones, me, me han tratado de convencer de que era un mal ejemplo para rebajar impuestos, que todos iban a pedir eso. Que, yo le dije, pero el artista... Yo, por ejemplo, he tenido que estudiar, pagar mis estudios de todo eso para poder estudiar. Y todos los que estudian música tienen que entrar al conservatorio. Y tienen que comprar sus instrumentos. Y, y tienen que comprar celular. sus instrumentos, claro. Y el piano, lo mismo. Eh, o sea, todo es un esfuerzo para el artista que eso hasta ahora no se, no se valora. novia sí, y si hablamos de esfuerzo, ¿cuánto sacrificio, cuánta devoción, cuánta dedicación tiene que tener un artista para llevar adelante su carrera? Sobre todo si hablamos de la celebración de 50 años de trabajo. Sí, bueno, tiene sus peros y sus cosas buenas, ¿no? Siempre hay algo que, que no digamos, que no logra salir. Eh, algunas frustraciones que se tienen, pero generalmente, quiero, yo le doy gracias a Dios de que he logrado, digamos, los objetivos que he podido realizar, ¿no? Y hasta se me han presentado situaciones en que he tenido la posibilidad de actuar en el exterior. Así que eh, tengo realmente un agradecimiento a lo que es el arte, el teatro, ¿no? que no, uno es, es el esfuerzo de cada uno, después no hay otra ayuda que se pueda tener, excepto que uno consiga una subvención, un auspicio de una embajada, cuando es una obra de esa embajada, que puede conseguir, pero después es todo un traqueteo, es una, es una lucha y hay que encontrar también que la gente sea disciplinada para trabajar en teatro, Exacto. porque no todo el mundo tiene esa la responsabilidad, la responsabilidad de, de, de lo que es el teatro, de, Exacto. de estudiar, porque además todo el mundo dice, no, es artista, es por amor al arte, es empírico, pero no, Llevan de. muchas horas de esfuerzo, de sacrificio. De lectura. No, y hay que trabajar artísimo para lograr que el texto salga bien, que la interpretación de cada personaje salga bien. Eh, eso es lo que todavía, um, ¿qué sé, qué le puedo decir? Me hizo, en vez de actuar con gente que ya tenía... Cuando retorné de París, porque yo estuve con una beca para un taller de dirección de teatro, y, y yo veía a los, a los actores que estaban una hora antes en el teatro, y actores que cuando salían a la escena, el público se caía a aplausos. Pero ellos estaban responsablemente temprano, maquillándose. Entonces yo decía, esto ojalá que pudiera existir en Bolivia. Cuando volví, empecé a, a la primera obra que tenía que montar, ya que no, no he podido llegar porque mi hermanita, porque mi esto, porque lo que, que es que tuve que hacer no sé qué, no sé cuánto, y nunca llegaban a la hora. Entonces yo dije, ¿qué hago? Y una amiga, Rosario Sumarán, a la cual le agradezco mucho, me dijo, Zenobia, ¿por qué no buscas gente que no, tiene, que no ha hecho teatro y, y tú la pules? Y yo conozco gente que le gustaría hacer teatro, pero no se anima, pero quisiera hacer y ahí es cuando empecé con gente que, una, algunas que ya tenían experiencia y otras que no tenían experiencia, como, ¿qué puedo decir? Enrique Prudencio, un ingeniero, bárbaro como actor después, bárbaro, Qué creativo a más no poder era excelente, nomás hacer teatro. Lo mismo eh, Ninón Illanes, la esposa del que fue ministro de Fernando Llanes el ministro de Goni, la esposa. Mujer disciplinada vino a hacer teatro. No se con ese tipo de gente. Es Erika brockman que ha hecho disciplinada. Si estaban a la hora o clock porque sabían que si no se iba, me iba a ir yo. Y ahí viene su trabajo de formación. Sí, además, de formación. Eh, un trabajo con un público que también le va a agradecer el próximo martes en un homenaje que ahora celebrando sus 50 años de vida artística. Ya han sí, habido increíble. algunas actividades para celebrar esta fecha tan importante, pero el martes habrá un gran evento, si nos cuenta de eso. Pues, eh, el, eh, sin pensar, yo no pensé que ya estaba con 50 años de teatro, oh. le si sino es la, una entrevista que me hizo el periodista Ricardo Bajo. Si no pone el en el periódico, bodas de oro de su novia de yo dije, ¿bodas de oro? ¿Cómo? cómo? Yo, ahí es que me entero de que estaba yo con las bodas de oro. Entonces, de esa manera, dije, ¿qué puedo hacer? Para hacer teatro así con grupo, no entonces monólogo. Y escogí un monólogo que es muy interesante, que se llama Sorpresa. Es una, es una actriz que reniega de lo que es utilizada en obras comerciales, en papeles que a ella no le satisfacen, de mujer adúltera, de ese tipo de cosas, ¿no? que la utiliza el empresario que es su pareja. Entonces ella reniega de esto y es cuando se revela y empieza a ver cómo ella puede surgir sin depender de la, de la pareja que tiene. ¿no? Y ahí va viniéndose toda la trama hasta que se llega a un final interesante. Una obra de reivindicación para celebrar los 50 años de novia, entonces. Exacto, sí, para valorar ¿no? lo que es una actriz y que se tiene que hacer respetar cuando interpreta un papel, ¿no? Entonces, y, y que además tiene que ser no una cosa comercial, donde por ser comercial se llena el teatro, porque es comercial, porque hay bailes, hay sexo, hay tanta cosa. En cambio, eh, en el personaje de este monólogo, ella rechaza todo eso no está contenta, entonces empieza a pensar cómo va a ser y ahí se desarrolla toda la trama. Exactamente, ¿dónde se va a presentar la obra Zenobia?, el día y a la hora. Sí, el, el martes 15 en el espacio Simón y Patiño, en el teatro, es un auspicio de la, de la, la fundación. fundación Patiño, ¿no?, que me están haciendo, la entrada es libre. Qué bien. Sí, la entrada es libre, quiero hacerla para que el público pueda asistir, ¿no?, en una época tan difícil, yo he dicho, no, no voy a cobrar, porque que, que, lo que me interesa es que venga más bien la gente a ver al teatro y, y pueda disfrutar yo de ver a la gente y también la gente de ver mi trabajo. Se novia antes de despedirnos, si tuviera que volver a elegir hace 50 años hacer teatro, ¿lo volvería a hacer? Claro que sí. Me ha dado muchísimas satisfacciones el arte y yo le agradezco a Dios, a mis padres, que me han apoyado siempre en esta, en esta carrera y las oportunidades que también me ha dado de viajar afuera al exterior y actuar en París, actuar en Madrid, actuar en Estados Unidos, entonces son cosas que me han facilitado el, el teatro y que de esa manera he podido salir también fuera del país y, y conocer gente importante también. Y por supuesto hacer una carrera relacionada al arte, sí. aportar al país sí. y hacerse una mujer de creación también. Yo le agradezco, Zenobia, estos sí, minutos mucho. que nos ha dedicado, no, pero que yo ha compartido con latidos. Y por supuesto desde nuestro programa y desde todos nuestros televidentes muchísimas felicidades por sus bodas de oro y por esos 50 años Mucha. dando que hacer en el mundo del arte. Muchas gracias y el, por la entrevista y pues quedan invitados, ojalá que pudieran asistir sí, a mi ahí presentación. Ahí vamos a estar, me están confirmando justamente mi productora que nos vamos a acompañar justamente en la presentación ah, de la qué, puesta en escena qué para acompañarnos bueno. esos 50 años como que no. Me alegro muchas gracias. A usted. Encantada de haber estado acá. Y ya usted escuchaba, era de novia una de las artistas imprescindibles de las tablas de nuestro país que está celebrando nada más y nada menos que 50 años de creación será el próximo martes 15 de noviembre en el espacio de la fundación Patiño con entrada libre con una puesta en escena de la reivindicación femenina. Mucho que deja hablar esto también De lo que hacen las mujeres por el arte boliviano Nosotros nos vamos a una pausa